Salgo a rodar los fines de semana a disfrutar de esos días maravillosos que nos ofrece a veces esta ciudad que es un poco bipolar, eh, la ciudad de Bogotá, pero si sí salgo, me divierto muchísimo. Mi mayor reto es superarme a mí misma, superar mis tiempos y quiero llegar con, toda, con todas las pilas puestas